de Guaya Lince, yo soy Mim Silva y estamos en las oficinas de videocine para entrevistar a parte del elenco de la nueva película El que busque encuentra. También estaremos con los encargados del soundtrack que son Miranda Ibáñez and the Sound. Vamos a verlo. A los familiares de la niña Esperanza Medina, favor de pasarla a recoger al túnel número 30. Hola. fue su primera su primer acercamiento con la ilusión del amor y no de pared. Pues yo creo que con mis papás y mi hermana, ¿no? Sí, o sea, yo también uh, creo que eso es como lo perdón, uh, sí. <risa> Porque ellos son los que cada día te apoyan y, y siempre están contigo, ¿no? Pues yo también eh, también mi mamá, mi papá, mi hermana y también eso yo creo que es como un amor natural siempre pero siempre depende obviamente de los papás y de cuánto amor te tengan yo la verdad creo que soy muy afortunada de tener a mis papás y a mi hermana porque pues ellos son una parte muy esencial en mi vida pero también con amor hacia una amiga o sea como la primera amiga que me apoyó de chiquita cuando entré a una escuela cuando tenía como, como cinco años y entonces pues, pues por ser, pues por salir en la tele y por ser conocida, pues varios no me querían hablar y entonces sí, sí. no conseguí amiga hasta los seis meses de, de entrar a la escuela y ella sigue siendo mi amiga. Dime por favor sobre este sencillo que aparte estaba leyendo que lo hicieron como así en fa de un día para ajá. otro, ¿cómo eh, fue ajá. esto? Pues literal un día estábamos en el estudio y nos habla Adrián y nos dice oigan eh, hay una propuesta para una película que no la quieren, ahora le va. Hicimos, ver, ¿Y, ya? y ya, y nos dice: Bueno, necesitamos la canción para eh, la siguiente semana ya grabada y todo. Y fue como: okay. ¿Qué ¿qué demonios? Ajá, e hicimos tres versiones, tres canciones en semana y media. Y la última fue la que chicle y pega. Eh, y así, pero estuvo increíble: fue dos semanas y media de grabar, de escribir, de grabar, de ir al estudio, de mandar a masterizar de diploma. Súper productivos nosotros, ¿eh? O sí, sea, ya nosotros trabajando, componiendo. pan pam, pam, pam, cada beso que yo di pensando en ti En las promesas sin cumplir No te alejes más de mí ¿Cómo ustedes definirían el amor? Que una persona puede dar todo lo que tiene a su alcance para cuidarte Ay, oh, es muy bello, ¿no? Dios santo, tú deberías ser poeta <risa> No solo tienen que ser de pareja, también tiene, también uh, con nuestros papás, con la gente que tenemos cerca, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y yo creo que todos tienen esa parte, aunque ellos digan, no, no tengo amor, no, no me quieren. Sí te quieren. Es, es raro, creo que es lo eso que decíamos, jamás se nos había como pasado por la cabeza, si sí, una de mis metas es solo él, porque pues él es nuestro director musical, pero como hacer algún soundtrack en una película y de repente es como... Sí, como que no tenemos los nervios <risa> ni la idea de que... O sea, ya en el momento en el que pasé, sí. pues... A ver, Nos que se el que ve. Tal vez a uno les cae el 20, cae eso es lo que está sucediendo, que, sé que mi mamá se sí está bien ¡Ah! ¡Mándale un a tu mamá! ¡Mami, <risa> mami está mami, mami, bien en la película! Escucha mi voz. O sea, sí, porque verdad. los familiares y amigos claro. están como... ¿Cuándo va a ser wow, el qué, qué ¿Cómo que hiciste el soundtrack de una película? Están como súper impresionados y nosotros como... ¿A poco sí? ¿En serio está esto? Sí, muchas veces también vemos las cosas muy grandes y ya cuando las haces, pues te das cuenta que es, es sencillo, pero, pues, es sencillo es muy, pero, pero es algo, o sea, es Sí, sí, sí. Y aunque finja que no existe otra oportunidad de tenerte una vez más, no puedo ocultar lo que yo siento si no estás. en la película sus personajes tienen como ciertas pasiones. Al tuyo le gustó muy bien el fútbol al tuyo sí. los trompos. So weird, sí. Pero okay. ¿cuál es tu pasión que no se actúa? Wow. Jugar tenis. Es un niño prodigio, Dios santo. <risa> y el básquetbol. Y el básquetbol. Pues a mí me encanta cantar, es más. Me encanta cantar. Y quiero... Ya ya sé que suena muy extraño, pero ya compuse una canción. Wow. Pero o sea, ya... La compuse hace como dos años o un año, está un poco cursi pero yo quiero hacer otras porque tengo una amiga que también, toca la también me encanta tocar la guitarra y queremos hacer un dúo, hacer una canción ella y yo. ¿Tenían como la inspiración? ¿De dónde iban saliendo las letras? Pues ¿O solo era como, ah, sí, aquí? Oh, ya, el que busca encuentra. Yo Bien. leí el script, él vio la película uh -huh. y de ahí salió, me dio y de ahí salió. Porque no teníamos que aprender, ¿sabes? Como la historia o saber de qué trataba. Claro. Y la canción es como pregunta y respuesta desde la perspectiva del chavo, que eso no van. Es de, la, de mi perspectiva, de la muchacha. Entonces es así muchacha. como pregunta y respuesta. Está muy cool. Este, o sea, en la película igual tienen como ese... Ese objeto, creo que es el trompo o el, uh -huh. el cosito de la foto, ¿cuál es su objeto que van, y su memoria que van a tener toda la vida? En realidad es que una es una que me dio mi abuelo y mi abuela, que es un cofrecito chiquitito dorado, muy bonito, y cuando lo abres tiene un corazoncito. Y entonces me mandaron una cartita ya al terminar mi obra musical y entonces me dijeron, cuando necesites nuestro amor o cuando ya no estemos, pues siente que ahí está nuestro corazón, entonces yo creo que es, es muy bonito. Sí, es un peluche que tengo desde que tengo memoria. Ajá. Y siempre me encantó. más desde que tenía súper poquitos años. Y yo le puse nombre así solito nada más de repente le dije a mi mamá. Mira, este juguete se llama Panchito. Y creo que oh. ni siquiera sabía que. Que era Panchito oh. Sí, es el nombre? <risas> El que busca, encuentra. Pero no le vayas a poner que has pensado en ella toda la vida No vayas a hacer ese teto de las películas de amor, por favor Próximamente Hola, mi nombre es Miranda Ibáñez. Yo soy Donovan Yo soy Eduardo Yo soy Omar Y nosotros somos Sound Y estamos aquí para invitarlos a escuchar nuestra nueva canción de la película El que busca encuentra Que se llama Sigo aquí Y... Y estamos felices <risa> Gracias Vayan, escúchenla y ya sí, bueno. Hola, soy Ramiro Sib. Hola, yo soy Mia Arwin Lagarreta. Y los queremos invitar a nuestra película El, El que, que Busque, busque en cuenta.